Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Estoy acá con un poquito de frío, por eso estoy todo tapado. Pero bueno, hoy tenemos un video especial y tiene que ver con el hecho de lo que nos eh, pedía el señor, el suscriptor Nicolás Pecherin Cop en, en la última publicación que hice en la pestaña de comunidad eh, para que, digamos... Fue una publicación en la cual eh, puse, por fin llegamos a los 6.600 de puntuación, con lo cual voy a dar algunos, eh, algunos tips, algunas ideas, como para poder ir mejorando de a poquito, ¿bien? Eh, la mía no es una cuenta, por eso si alguno tiene alguna idea, alguna duda, perdón, o, o le surge la, la pregunta, no es una cuenta reenlistada, no es una cuenta reroll como se dice habitualmente, es una cuenta original que yo creé el 22 de octubre de 2017. Nunca me... Nunca reinicié la cuenta. La verdad es que no sé si la reiniciaría. Es mi cuenta normal. Es la que uso todos los días. Y... Y es lo que hay. O sea, no. Un, un, un pro tal vez se me cae de risa. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que juego. Nunca... Nunca reinicié la cuenta. Y dudo que la... Realmente creo que esta cuenta. Dudo que la, que la reinicie. Entonces... Lo que ven son lo, en números fríos lo que soy. ¿No? 13.909 batallas. No llego a las 14.000. 51% 18 de victorias, 67% de impacto, acá tendría que subir un poquito más um, 1047 de daño promedio, 6600 de puntuación, 611 de experiencia media por batalla 3700 de experiencia máxima, eh, 35 insignias de As y 9 destruidos máximos en una batalla Bien. Bueno, mis consejos, estos son las ideas que yo les puedo llegar a transmitir Por si sos más nuevo o tal vez tenés más partidas que yo pero querés mejorar, querés eh, ir de a poquito, paso a paso Ya jugaste demasiado tiempo al WOT? O, o tal vez no, como decía recién, tal vez sos más nuevo Pero las dos son totalmente válidas, ¿bien? En el sentido de que eh, si jugaste mucho tiempo y bueno, tal vez llega un momento que decís Bueno, estaría bueno empezar a, eh, a jugar un poquito mejor, a, a elevar un poquito esos números eh, por supuesto también hay que respetar a la gente Que no le interesa absolutamente nada los números Y que viene, entra al juego, se divierte eh, Tal vez en una partida se va con un cero de daño Juega en pelotón con un amigo Se ríen, se van Y no pasa nada, o sea, también es, es, o sea, es válido no, no, no nadie, nadie obliga a nadie en este juego a, a, a tener buenas estadísticas Ni buenos números, ni a querer mejorar eh, Nada, o sea, eso es una cuestión Personal y privada de cada uno Ahora Como decía, si quieres mejorar eh, yo lo que te recomiendo, mis tips eh, para ir evolucionando pasito a pasito, primero es justamente eso, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco en querer subir porque me ha pasado eh, el hecho de, de querer subir de golpe, ¿bien? O sea, no, las cosas no son así, ni acá, ni en el juego, ni en la vida, o sea, no puedes ser eh, millonario de un día para otro, ¿no? Tenés que ir juntando, ahorrando, invirtiendo, bueno, como todo en la vida, es así, tenés que ir de a poco. Eh, primero tenés que mentalizarte, antes que nada tenés que mentalizarte si querés mejorar, es decir, bueno, realmente quiero mejorar o sigo boludeando, por decirlo así, o sigo entrando al juego para acabarme de risa. Es muy difícil hacer las dos cosas y que te salga realmente bien, porque si boludeás te vas 3-4 partidas con un 0, porque estás, o sea, no, no le estás dando bola al juego, entonces eh, yo lo que te recomiendo es que hagas una mezcla tipo, jugás tres partidas bien, en serio, tratando de jugarlas bien, pensándolas, eh, y después, una, te podés rajar tranquilo, y decir, bueno, bajar los decibeles, como para bajar un poquito, porque realmente cuando jugás en serio, te tilteás, te enojás, eh, puteás, decís cómo puede ser, que me salió no puede ser, que justo, eh, no sé qué, tal cosa, o tal, o sea, no importa, pero lo, la cuestión es que te haces por decirlo así como se dice en Argentina, mala sangre te haces un poco de problema, te, te, te tilteas o sea, básicamente te tilteas no, no. es raro que alguien juegue por las estadísticas y no se tiltee pero como nosotros no jugamos pura y exclusivamente por las estadísticas pero sí para mejorar entonces yo te recomiendo aunque sea 3 por 1 o si realmente tenés ganas de boludear ese día, no entres al WOT no entres al WOT, o sea, si vas a, a, a jugar todo para no hacer nada o, o, o, o, o no te importa esto es solamente para gente que realmente quiere mejorar. Entonces, esa es mi primera recomendación. Plantearte querer mejorar e ir aplicándolo de a poquito. Después, como siempre, lo, lo, es lo que le decimos siempre, chicos. Es ir eh, viendo, viendo videos, viendo streamers, viendo youtubers, viendo gente de la comunidad eh, que... Que hacen las cosas bien, que juegan bien y vos vas aprendiendo eso. Eso es muy importante. Después... Otra de las cuestiones que yo les recomendaría, de verdad, es juntarse con. El, no te digo que tengas un círculo, pero junta, aunque sea, juntarte con un par que jueguen bien, aunque sea uno, y tratar de pegártele como mosca. <ríe> y se le che, boludo, enseñame enséñame cómo mierda hace esto. Yo con mis amigos lo hago, de hecho, muchas veces le digo, che, boludo, vamos, vamos, un chabón que tiene. No sé, muchas veces capaz que con, con cucho o en su momento con Harold también, o, o con Alvarito, con un par de ahí que, que juegan, o con Dark Ninja, el chabón ese que es de, de Hack también. Chaun, son chones muy buenos. Y le digo, che, vamos al campo de entrenamiento. Vamos al, a la sala de entrenamiento y jugamos unas partidas. A ver cómo haces esto. ¿Cómo, a ver cómo penetrar el tanque este. A ver cómo este. Y voy aprendiendo. ¿verdad? Hay que ser eh, bastante. No sé si humilde es la palabra, pero tener ganas de que alguno te enseñe. ¿Entendés? Eso es clave. Y si no tenés la posibilidad de tener un amigo así que o sea muy, muy bueno jugando, de última, siempre en tu clan hay un chabón que juega bien, aunque sea uno. Es si che, loco, no, no vamos a la sala de entrenamiento. Tengo esta duda, es un toque nomás. No, no te voy a robar mucho tiempo. Y vas y. Eh, obviamente no le vas a ir a preguntar si quieres mejorar. y Más o menos tenés una base. No le vas a preguntar, che, qué es eh, AP, qué es APCR y qué es H. Te vas a decir, bueno, o sea, me está cargando. Pero eso lo tenés que ir más o menos viendo. Y si no, viendo en videos y demás. Pero pedirle a alguien, ¿no? El tip sería pedirle a alguien que, que sea mejor que vos, que te ayude, que te tire un centro, una soga. Decime cómo haces con esto, a ver, cómo haces para pegar esos tiros que yo nunca pego o reboto los tiros. No, tenés que apuntarla acá. Ah, mirá, con razón, yo siempre, ¿sabes las veces que digo? Con razón, yo siempre hacía esto y no me salía, claro, qué boludo. Bueno, eso es, es importantísimo, bro. Eh, yo creo que esto, esto que acabo de decir para mí es lo más, es lo principal, es el, es, es el post, es la segunda etapa. La primera es decir, bueno, voy a mejorar, quiero mejorar, sí, bueno. Segundo, después tenés que seguir viendo videos, analizando y demás. Y después, tercero, te podríamos hacerlo así. Lo, lo que les dije recién. Es juntarte con alguien que, que el chabón te pueda enseñar. Eh, tenés que angular así. Te... Che, pero ¿por qué tiro hit? Por ejemplo, con el 122 TM. Tiro un hitazo y, y siempre, no sé, no lo puedo penetrar. Y claro, no lo penetras porque tiene, tiene espaciado. Ah, ¿cómo que tiene espaciado? ¿Qué es el espaciado? Yo no sabía que tenía. Y ahí empezás. Empezaba a decir... Ah, con razón... Yo siempre este tanque lo usaba con hit... Y al final... Eh, tal vez te conviene usarlo más con APCR... Porque encima es APCR... La primera munición... Eh, penetra bien... Tiene una buena velocidad de proyectil... Hace buen daño... Y siempre yo iba... Full hit... Pensando que era lo mejor... Y al final no es lo mejor... Bueno... Esas cosas a mí... Me pasaron un montón... Bien... Y, y entender... cuándo tengo que disparar APCR... cuándo tengo que disparar hit... cuándo tenés que disparar explosiva... En qué momento... En qué lugar... ¿Cuántas veces te va a pasar que disparás y te espotean? Cuando tal vez. Es que hay un montón de tips. Un montón de tips. Pero, por ejemplo, tenés el arbusto transparente enfrente. Y vos, si disparás, ahí te ven. ¿Entendés? Y la bombilla salta 3 eh, segundos. Eh, eh, perdón, o sea, tarda 3 segundos en saltarte, ¿no? Entonces, tal vez te conviene. Te vas para atrás hasta que el arbusto se hace eh, así como todo verde, que no puedes ver nada, que solamente ves el contorno. Y ahí disparás que es la regla de los 15 metros. Bueno, esas cosas, vos antes estabas atrás de un arbusto y lo tenías ahí pegadito al arbusto y disparabas y te spoteaban. Y se escuchaba plan, plan, plan, te caían los tiros, después te llevaba el arte y chao, y con tu casa estás muerto. O con un medio. Bueno, todas esas cosas te las puede enseñar alguien que sabe. Viendo videos, viendo youtubers viendo streamers, dejando un like en este video y suscribiéndote también, por supuesto entonces, todas esas cosas en mi canal lo tienen postas que lo tienen, si van a Nando Capo eh, consejos, Nando Capo tips Nando Capo esto, eh, o sea, tenés todo cada vez lo, sigo actualizándome, porque cada vez entra gente más nueva del juego, y, y que tiene ganas de, de priorizar y de jugar bien eh, después, es que yo, es, lo que estoy diciendo es muy genérico, ¿entendés? o sea, es muy eh, Amplio el tema, no es lo mismo jugar Si jugás tier 6, tier 7, tier 8, tier 9, tier 10 Son cosas totalmente distintas eh, Pero básicamente La cuestión es esa, es lo que acabo de decir Tener ganas de mejorar, ver videos Analizar, ver youtubers eh, Ver a otros jugadores también Y aprender a otros jugadores Aprender de otros jugadores es importantísimo Yo creo que es una de las cosas Más importantes, porque a mí Lo que me, me, me, me hizo eso es limar un montón de cosas que yo no sabía entonces como te decía recién, ir con hit eh, full hit, sí, está bien vos decís, tiene 299 de penetración contra 233 y sí, está bien, pero muchas veces tenés que tirar esta porque si el chabón eh, tiene espaciado o, o mira este, este espaciado que tiene acá y la zorúa que tiene, es que le hace un hitazo acá y y se la va a absorber te lo va a absorber y te vas a matar porque decís, gasté el doble en crédito, porque ¿cuánto vale una munición hit de esto? Eh, 4.800, encima. Encima de los créditos. Y una de estas, ¿cuánto vale? Mil, o sea, vale casi cuatro veces más la hit. gastas al pedo y encima después te vas perdiendo créditos y te fuiste con, no sé, pegaste un tiro. Bien, entonces eso tenés que tenerlo bastante bastante en cuenta. Eh, ¿Qué más? Así como, como tip. Eh, te conviene estar en un clan, como te había dicho antes, te conviene estar en un clan porque en un clan siempre hay gente bien predispuesta y con, con buena onda y si alguno no tiene buena onda, bueno, seguí buscando eh, gente que te, que te pueda guiar, que te pueda ayudar ¿Bien? Yo, yo creo que básicamente eso es lo que hoy en día les podría decir como, como tips para mejorar si tienen alguna, idea, alguna duda, alguna eh, idea o sugerencia que quieran plantear me lo pueden dejar en los comentarios y, y los voy a estar ayudando en la medida que pueda ya les digo, yo no, no soy un jugador pro, ni mucho menos. Soy un jugador normal que trato de hacer mis partidas buenas. Pero me, yo me lo propongo. Yo propongo hacerme las partidas buenas, ¿bien? Eh, y a veces te digo, si no tengo ganas de jugar al WOT, porque sé que voy a entrar para boludear y irme con un cero y me da lo mismo, directamente no juego. No juego porque... No, salvo que realmente, como te decía antes, tengo ganas de boludear y entro al WOT a boludear. Porque como no vivo de las estadísticas, no, no, no, no. O sea, no, no. No me muero por tener... 11.000 de puntuación, o 12.000 de puntuación, voy me echando un poco. Hago tres partidas buenas, una boludeo y saco, no sé, un tanque Pedorro Que tengo ganas de sacar. Pero no es que saco todo el tiempo tanques pedorros y me voy siempre con un cero. Es que eso es, o sea, es insostenible mejorar así. Eh, entonces yo te recomiendo eso. Eh, tenés la página también de Lacho Water Replays, esa que el chan te enseña un montón. Eh, Ves las replays y decís, ¡Guau, ¡Wow, chao. Claro, en este mapa te pones ahí y... Otra cosa. Ver lo que son los tipos de los weak spots o de los, de los, de los mapas, los, los puntos eh, clave de los mapas es importante. Tenés que conocerte los mapas, bro. Tenés que saber... Mira, esto también es importantísimo. Tenés que saber cómo es tu tanque exactamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánta depresión tiene? ¿La penetración que tiene con su munición? ¿Qué munición tiene? Tenés que saber cómo equiparlo. Ponerlo full. Siempre que puedas. Si podés. Consejo tonto mío. Si podés y si te lo podés permitir por los créditos. Metele comidita. Son un 10% más a la tripu. Otra cosa, lleva una buena tripu. Estos ya metidos en el juego en sí. Lleva una buena tripu. No me vayas en tier 10 con 0 habilidades. Si podés. Si podés. Eh, aunque sea mínimo, tenés que tener 3 habilidades, por lo menos, en los tanques. Acá tenía 3, acá tengo 3. En alguno que otro tengo, no sé. Tres habilidades. Pero vos pensás que. Te va a ir otro con 5 o 6 habilidades Y vos decís, claro, pero este me las clavó todas y yo no pegué un tiro Bueno, bro, es así, ¿entendés? O sea, tenés gente, y, y eso ya te digo Y eso yo soy un jugador normal Un chabón de, de 11k te las clava todas Y vos decís, este es un chitero, no sé qué Y el chabón no es chitero, el chabón juega bien Juega bien como en cualquier cosa que... En cualquier deporte, por decirlo así ¿Entendés? Eh, juega bien, ¿qué quiere que haga? Después, te da bronca porque el chabón te mató Vas a su hoja de servicio, el chabón tiene... 82% de, de, de, de... ¿Cómo se dice? De porcentaje de impactos. 60% de victorias. 70.000 batallas. 10.900 de puntuación. 2.600 de daño promedio. ¿Qué querés? Bueno. ¿entendés? Es así. Es así. <ríe> hay que tener... Eh, hay que saber perder también. Es difícil, es difícil. Porque tengo una bronca, pero hay que saber perder también. Es, es, es parte de la vida. Eh conocerte los mapas, conocerte los puntos clave los, los cruces, cuando vos te pones por ejemplo, vas con un medio, te pones justo ahí y vos sabés que lo vas a spotear porque tenés buenas habilidades, porque lo tenés bien equipado, eh, no sé en este caso pero lo tenés con las ópticas lo tenés con la ventilación, lo tenés con buena tripulación y sabés que si pasan los pesados por ahí los spoteás, y tal vez no hace falta que vos pegues, pero tal vez te haces no sé, 3000 de asistido por un mediano y sabés que ya pasaron todos y al, al último le pegas un tirito y te vas y después seguís pegando, porque ya tenés tu asistido Y después seguís pegando porque te queda toda la partida Te queda todo el HP Y en la partida podés seguir farmeando, ¿entendés? Eso es importante eh, No desanimarse cuando salís menos 2 Cuando vos salís con un tier 6, con el tier 8 no desanimarse Y decís, bueno, ya está No pasa, no, no, no, nada, listo, que me maten O, o vas y te vas en el río ¿Cuántas veces que algunos chavones por, por, por, por esto se desaniman, van y, y, y, y se, se suicidan A primera línea con un 52 list Porque salió contra el tier 10 Te línea, pum, pum, pum, pum, pum, Chavo, listo Tratá de jugarla. Porque de eso vas a aprender. Vas a aprender de, de, de tus errores. Vas con el 52, un 52 list. Y tratá de snipear. Tratá de pegar. Con tatear 10. Tratá de pegar. Eh, Torretear un poquito por acá. Ves que te lo spotearon allá. pega un tirito. pega otro por acá. Movete. Siempre. Son tips. Son cuestiones que te van a hacer mejorar. Y no te, no te rindas en el sentido de decir. vaya ah, ya está. Salí con do, menos 2 con esta cagada. Listo. está, no, no, no. Que me maten y chao. Y salgo en otra. No, porque no vas a aprender de eso. En cambio, si vos... Justo te pones una posición y decís... Ah, mirá qué buena posición que encontré acá. Pegué cuatro tiritos. Bueno, antes que irte con un 0. Pegaste cuatro tiros, son cuatro 2, Son 1400 daños en una partida de tier 10. Bueno, de a poquito, bro. Tranqui. Así que bueno, esos son algunos de los tips que yo les puedo llegar a dar. Tampoco quiero hacer un video súper largo. Son consejitos nada más. Si, si tienen alguna duda, alguna, algunas cuestiones más... Podemos hacer el próximo video también de lo mismo. Yo no tengo ningún problema con alguna cosa más específica que me dejen en los comentarios. Me encantaría en todo lo que yo los pueda ayudar de corazón... Lo hago, para eso estoy, para eso hice este canal Y siempre voy a decir eh, lo mismo Y no me voy a cansar de repetirlo Desde que se creó, hasta el día que el canal se termine que yo no suba ningún video más eh, Este canal va a ser para gente Normal, para gente Que juega al WOT, que le gusta mejorar De a poquito, pero gente tranqui Normal, por eso también a veces me he comido eh, Chabones que tienen 11.200 De puntuación, y dice eh, hey, Nando, soy malísimo Y sí, no soy malísimo Te mando un beso, este no es tu canal ¿Me entendés? Es así Lamento. Eh, yo que sé, qué sé. Es así. Hay, hay gente para todo. Pero pero por eso. Siempre que quieras mejorar. Acá están dando para, para darte una mano. Para darte una pequeña guía. Y, y tratar de ayudarlos en todo lo que pueda. Y, y nada, de eso. Bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva. Si tienen dudas, comentarios, lo que sea, déjenmelo en la cajita de comentarios. Como siempre. dejase el like. Suscribite. Que es re importante. Y. De última estaremos revisando y viendo sus comentarios en el próximo video. Les mando un beso, que tengan una hermosa semana, cuídense, besitos, chau chau.